Aló. Mario bueno, ALOOOOOO chicos, estamos otra vez en Analizamos Prego Soy un hombre con una misión, coño Hola, panas, amigos. ¿Qué Jeje. Bienvenidos a Lunes Apenas sí, no, sí, no. terminan de ver este video, voy a estar en directo, voy a estar haciendo un extensible de 97 horas Voy a estar jugando el Fortnite y sorteando 49 iPhones 25 Mi sí, Deja no. de poner publicidad a la que te parió no, no, no, no, no? Vender y comprar cosas sí, ¿Qué? Empecemos. Una vez me saqué una foto con un limón. Un auto es un teléfono. Faltas, no. sí, boludo. Chao amigos. Me voy a meter un scramble adentro del horno Bien, no trolear. Primer aviso. <risa> The Bluetooth device is ready to la me llama. ¿Ole. Ole. ¿Alguien me explica cuál es el retraso ese de poner lo del chavo en el chat? Bota. Acá está el inodoro que habla. Con los terrores. Sucio boludo, pero mal. угрожает нам Marrón, es rí, muy normí así se siente en México, así. Yo les mostraré un verdadero meme Ay, ay, ay, qué tragedia Me como en uno Siempre chulito en un cafeito Exceso de swag Como tener swag <risa> Hola amigos de YouTube, bueno como pueden ver me estoy pasando de al loco porque sigue pasando... ¿A lo moto! No quiero que eso. Pero qué mierda me mandas, Rodrigo, carajo. <risa>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 Qué va a existir la suba de ahora que tu, el colectivo allá es una carretilla oye, y la paga con tres kilos de Un verdadero gusto hacer negocios con usted. ¡Oh! Y así es como te fuiste baneado. Hostia, Folagor, choca esos cinco. Y bien, si siguieron bien los pasos, solo tienen que salir, e inmediatamente se convertirán en Goku, y como extra pueden desbloquear esta cinemática. So, ¿Halo? ¿Es esto Among Us? ¿Imposter? ¿Es este imposter de Among Us? Yes, this is me and